Bueno, bien, se me metieron dentro, fue, se me metieron lunes 5 sí. y dentro de 13 días muy bien y se me metieron otra vez. La misma persona que me hizo el otro robo, porque fue con la copia de las llaves que me le sacó la copia. Yo lo vi a dejar sí, porque todavía ni tiempo más no se me había dado de cambiar los llavines. Y a ellos pagué el precio de que la misma persona volvió a hacerme. El mismo robo otra vez. Sí, eh, el primero, ¿cuánto fue? 130 mil. 130 mil. Ahora me llevó de un valor casi de 200 mil pesos.